De manera que pasamos al segundo punto del orden del día, que es la conferencia de nuestro compañero Francisco González de Posada, que como todos los años, eh, lo cual le agradezco mucho, tiene la amabilidad de eh, dirigirnos pues, siempre una ponencia con la, con la elocuencia, la facilidad de palabra y la, y, la, y la mente tan privilegiada que tiene, para hacerlo de una manera pues, muy amena, muy interesante. Eh, Hoy, como ya sabéis, por la convocatoria, pues nos hablará sobre el cardenal Ángel Herrera Oria con motivo, pues, de celebrarse la sé que la última conferencia que hemos tenido también ha sido sobre Herrera Oria. Y el primer... ¿Eh? y el primer... Sí, el primer... sí hacía unos años, pero eh, bueno, pues ha coincidido así. De hecho, cuando el ponente que ha dado la charla el otro día eh, Quedamos para que la diese, y me pasó el tema, le dije, hombre, mejor sería casi que otro, porque Posada va a hablar en septiembre de este tema, pero tenía tanto interés que bueno, digo, pues no pasa nada tampoco, porque sea eh, sobre la misma, sobre la misma cuestión. Además el enfoque es diferente porque son dos, en realidad, dos asuntos distintos. De modo que, reiterándole mi agradecimiento, le cedo la palabra para que nos ilustre. ...sobre la figura de este cántabro tan universal... ...por muchos motivos que fue don Ángel Herrera Ore. Muchas gracias, presidente. Como ha dicho el presidente... ...durante el verano pasado... ...ya tomé la decisión... ...mala costumbre creo que tengo... ...a lo mejor es buena... ...de ofrecer una conferencia anual... ...en las instituciones que me han concedido el honor... ...de integrarme en ellas... Y como en este año 2018 se cumplía el 50 aniversario de la muerte de don Ángel Herrera como cardenal, actos finales de esos años que compartí con él, pues me parecía, y se lo anuncié, creo recordar, en el mes de septiembre del año pasado, que este año hablaríamos de don Ángel, que como muy bien nos ha dicho, pues es santanderino y por ende montañés o cántaro. Bien, yo había previsto venir a contar, estoy hablando de septiembre del año pasado, a contar el éxito tan extraordinario que había supuesto el año 2018 como homenaje, como conmemoración a la figura de don Ángel Herrera en función del ciudadano y el obispo don Ángel Herrera con el que había convivido cinco años y de manera indirecta los, también los dos últimos años de su vida en la esperanza de que pudiéramos lanzar las campanas al vuelo pero ya está concluyendo el año 2018 y bueno, pues no es que no se le haya recordado podríamos tener un elenco, un catálogo de lugares de recuerdo a los que me voy a referir fugazmente. Pero en esta ocasión y para este tema, quizá por el cariño que algunos le tenemos a la figura de Don Ángel, después de nuestra convivencia con él, pues yo diría que no sólo medio llena bueno, la felicidad, la satisfacción, el conjunto de actos, sino bastante menos de medio vacío. ...con respecto a lo que hubiéramos deseado. Estoy hablando de lo que hubiéramos deseado en plural... ...porque tres personas... que durante una etapa de mi presidencia de Cáritas Española... ...pues llevábamos las riendas de Cáritas... ...el delegado episcopal José Sánchez Jiménez... ...y el secretario general de Cáritas, Francisco Alonso... ...pues nos habíamos impuesto la tarea de que efectivamente violentaríamos a las instituciones, sobre todo las eclesiales, lo suficiente como para que efectivamente tuviéramos un año herreriano. ¿No? En el mes de enero, pues fundamentalmente con la acción promotora de Francisco Alonso, pues se logró que la Fundación Pablo VI, que es la institución que tiene el legado de don Ángel, y la propietaria, ¿eh? propietaria de las instituciones que él puso en marcha, de las que algo hablaremos, pues asumió el hecho de crear una comisión con objeto de que celebráramos unos grandes acontecimientos en Madrid y, a ser posible, lanzando tentáculos a Santander, a Málaga y a Valencia por distintas cuestiones que ahora. Brevemente hablaremos, porque ante la botella menos que medio vacía, pues yo he traído un tema para hablar como complemento del que hace unos días tuvieron, tuvieron ustedes aquí. ¿no? En síntesis, el punto capital era que la Conferencia Episcopal Española hubiera tomado las riendas del asunto, lo menos que podía haber hecho desde nuestro punto de vista. En segundo lugar, habíamos concebido un gran congreso internacional, lo ¿no? que teníamos el conjunto de figuras que podían dar las conferencias, las ponencias fundamentales. Y todo un conjunto de jornadas intelectuales, jornadas de oración, jornadas de estímulo, de compromiso social, etc., como consecuencia de lo que había sido la obra primordial del cardenal Ángel Herrera. Bueno, pues eh, todo lo que se ha logrado hasta ahora, o solo lo que se ha logrado hasta ahora, eh, digamos, con la expresión actual sociológica y política a nivel nacional, con lugar en Madrid, pues ha sido un hipotético gran acto que debiera haber presidido nuestro eminente cardenal Carlos Osoro, con el obispo presidente de la Fundación Pablo VI y otras personalidades, con objeto de que efectivamente aquello tuviera un alto significado nacional. Bueno, pues eso, para colmo de insatisfacciones nuestras, pues tampoco se celebró en el aula magna de la Fundación Pablo VI, uno de los grandes locales que hay, entre los bastantes que hay en Madrid, uno de los quizá más presentables sino en un salón colateral, y tampoco disfrutamos de la presencia de Soro. Un acto que la Fundación concibió muy rebajado sobre lo que habíamos intentado, pues quedó prácticamente así, no entro en más detalle, ¿no? De las gestiones con Santander, o de los estímulos a Santander, porque aquí no había que hacer gestiones, con la acción católica de propagandista, nuestro gran amigo y gran hacedor de actos, ¿eh? Alonso, pues lleva desde el mes de enero, ha llevado, siento que no está aquí, me ha llamado para excusarse, ¿Eh? intentando que se hiciera un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con él, como algunos sabréis, ¿no? al mismo tiempo que movilizar a la asociación para que efectivamente la figura de Ángel Herrera ¿eh? pues tuviera ¿eh? aquí en Santander pues un cierto relieve público de suficiente importancia también lleva o ha estado ¿no? en estos tiempos con la intención de que un curso, ciclo de hace ahora dos veranos que concluyó en Monte Corbán tú, tú me hiciste el honor de presentarme eh, dedicado también a Ángel Herrera del que él se ha tomado el esfuerzo de transcribir ¿no? todas nuestras conferencias orales a que se editen como libro. Es verdad, es verdad que la Asociación Católica de Propagandistas pues, ha estado en un momento de la crisis política que significa el cambio en la presidencia. ¿no? Y por otra parte pues podemos decir que el nuevo presidente pues, estuvo aquí precisa, precisamente en la misa del recuerdo en Santa Lucía del día que se cumplían exactamente los 50 años. Para mi sorpresa, eh, pues a pesar de todos los pesares y de la presencia de nuestro obispo, eh, la iglesia de Santa Lucía estaba mucho más vacía, mucho más vacía, de bastante menos de la mitad de la mitad. ¿no? Por lo que es lo mismo, ruido suficiente o difusión suficiente, tampoco pudo hacerse. ¿no? Por lo que respecta a Málaga, la situación de Málaga en este momento, pues, especial, que si pues. El señor obispo es el que se ha enviado allí desde Alcalá, que todos ustedes conocen algunos de sus antecedentes, no episcopales. Bueno, hubo un acto sencillo, eclesial, un ramo de flores ante un aceptable buen monumento a don Ángel que hay colateral con la Catedral de Málaga, una oración fúnebre, muy entrañable ante su tumba en la Catedral de Málaga, y después una especie de mesa redonda, un petit comité, en la sede del obispo, ¿no?, en el Palacio Episcopal. Y a la Universidad Ángel Herrera Oria, también del CEU en Valencia, pues todavía no ha llegado la onda. Pero solo hace tres días la Sociedad Erasmiana de Málaga, ¿no?, me ha llamado para decirme, aquí tenemos que recordar lo que no fue posible o suficiente en el Obispado y en la Catedral. En consecuencia, pues se abre ahora la posibilidad de que desde una institución ciudadana, con presencia, eso por supuesto, de Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, al que posiblemente ustedes ya me hayan oído decir en más de una ocasión, es no solo el más fiel de los discípulos de don Ángel, sino posiblemente el único que ha llevado a su plenitud la fidelidad con el compromiso que nos pedía don Ángel Herrera Oria. ¿no? Habíamos coincidido los cuatro años de nuestra carrera universitaria en el Colegio Mayor Pio XII, en la Escuela de Ciudadanía Cristiana que había creado don Ángel, ...y bueno, pues toda su trayectoria de compromiso político, humano... ...y entregado a las tareas para las que don Ángel nos requería. Bueno, eso es en síntesis con ¿no? la alegría en este, en este centro... ...de poder decir que por lo menos hasta hoy en ningún sitio... ...como el Centro de Estudios Montañeses se ha recordado... ...la memoria de don Ángel Herrera, ¿eh? como se está haciendo aquí... ¿Eh? En el día anterior, por lo que he eh, podido observar por el acta y por lo que he oído, ¿eh? pues se ha hablado de lo que yo llamo el herrera joven, el herrera seglar, el herrera político, ¿eh? al que yo he conocido y del que me gusta hablar es del herrera obispo, ¿eh? ni siquiera herrera sacerdote, sino herrera obispo. La fase de Herrera Joven, que el profesor San Miguel pudo tratar, pues sin ninguna duda, pues es una tarea, supongo, pero en fin, supongo que extraordinariamente buena de investigación, de documentación y sobre todo de construcción teórica, de construcción teórica de la concepción que acerca de España pudo, debió, es fácil deducir que tendría el cardenal Ángeles Reoria para que sea considerado como una de las figuras clave de la generación del 14, por una parte, y como uno ¿no? de los conceptualmente creadores de una Europa que en los años 30 pues, estaba todavía muy lejos de poderse constituir, ni tratado de Roma, mercado común, ni nada que se le pareciera. ¿no? De toda esta época, de toda esta época de don Ángel, la que acabo de denominar, de seglar y caracterizada primordialmente por su acción política, el trasfondo intelectual, religioso y de compromiso de don Ángel era la encíclica Sapiencia e Cristiana. La primera gran encíclica de ese Papa tan ...extravagante para aquellos momentos como fue León XIII... ¿eh? ...el Papa por el que en España después de la Rerum Novarum... ...en numerosos lugares pues hicieron rogativas para su conversión... ...porque la Rerum Novarum era demasiado... ...aunque desde el punto de vista de los que nos hicimos oficialmente expertos... ...en doctrina social de la Iglesia pues nos pareció siempre, desde el primer momento, que llegó 50 años de retraso eh, tras los grandes socialistas primitivos, eh, Fourier, Owen, Proudhon, etc., y casi 50 años después del manifiesto comunista de Marx y Engels, ¿no? Pero a pesar de eso, como además se le ocurrió crear, poner en marcha el instituto bíblico ...de Roma y el Instituto Bíblico de Jerusalén... Pues, claro, ...se nos ha hecho protestante... ...que cualquiera y sobre todo haya ya estudiosos de las Sagradas Escrituras... ...bueno pues... ¿eh? ...el Kempis... ¿eh? ...el Kempis de Don Ángel... ...era la doctrina... ...política y sobre todo la doctrina social... ...del Papa León... ...la Sapiencia cristiana ...y la Red Umbarn, ...la teníamos todos los días con nosotros... ...y en sus continuos mensajes homilías, reuniones etc. pero en esta primera etapa suya, esta que llamo seglar y política con una idea para fomentar el debate o para que ustedes le tomen más cariño y lo estudien más a fondo ¿eh? es la que a mí me gusta caracterizar como de un absoluto fracaso personal de Don Ángel absoluto fracaso personal de Don Ángel con un apreciable triunfo de sus ideas formales, no reales, formales y de sus obras. Voy a intentar explicar un poquito esto, que no pretendo entrar en colisión con la conferencia anterior, sino para contrastar con lo que viene después. ¿no? El final de esta etapa de don Ángel, el final de verdad de su compromiso político, como todos ustedes conocen, pues fue el año 31, instaurada la república, Don Ángel crea acción nacional como partido político de derecha cristiana o católica y recibe un palo visto desde hoy por lo menos absolutamente lógico oiga, no se, no se apropie usted de la palabra nacional que esa nos corresponde a todos hoy ya no sabemos a quién nos corresponde con tantas naciones, nacionalidades y líos en los que estamos pero en aquel momento la república no le consintió que su partido político, que él ¿Eh? gobernaba, creaba, lideraba, se llamara nacional. Y entonces utilizó popular, también le suena a todos ustedes, de etapas colaterales, como hablarían aquí el día anterior, y posteriores, incluso hasta nuestros días. ¿no? Y esta acción popular, pues tuvo un fracaso absoluto. ¿no? no salió ni él. Es imposible concebir mayor fracaso político de una persona, que en el primer tercio del siglo XX pocas podían haber hecho socialmente, sociológicamente, intelectualmente más de lo que había hecho Ángel Herrera Oria mediante la creación de la acción católica nacional entonces ¿no? de propagandista, la creación del periódico El Debate, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue muy fuerte para él. ¿no? como no podía ser de otra manera, obviamente reconoce su radical, absoluto fracaso personal, personal, y sin embargo van a seguir, ¿eh? va a seguir siendo pues una luz en ese mundo ¿eh? y crearía el CEU de una determinada manera muy incipiente, el Centro de Estudios Universitarios, siempre con la obsesión que tuvo él, ¿eh? la formación de élites sacerdotales, formación de élites universitarias, formación de élites obreras ¿eh? en todos estos campos pero con esa obsesión el feo y la biblioteca de autores cristianos en la que tanto pero ¿no? dejó el ámbito de la política y todos ustedes saben cómo ese mundo al que él hubiera estado llamado, pues fue sucedido por el Robles ¿eh? y lo que luego vino, pues él tuvo la fortuna social de que en la primavera del año 36, pues tomar ya la decisión definitiva de irse a Friburgo para hacer la carrera sacerdotal, ¿no? complementar sus conocimientos periodísticos y sobre todo los jurídicos, ¿no? como licenciado en Derecho, doctor en Derecho y abogado del Estado, con filosofía y teología, que es a lo que se dedicó eh, durante los años de nuestra guerra civil, sin caer en la tentación, atención a la cómo como me expreso, sin caer en la tentación de alistarse en los ejércitos de Franco, como sí si hizo otro de los que luego serían obispos colaboradores suyos, que sí se vino abandonando Friburgo el seminario que él había elegido para estudiar. Nuestras relaciones, las mías en concreto, con el cardenal Ángel Herrera Oria, pues también se deben, en parte importante, a que en Friburgo está el centro prioritario de formación de los marianistas, con el que yo me he educado a lo largo de toda mi vida, en el colegio de San Felipe Neri de Cádiz de los Marianistas, después con el propio Ángel Herrera en el Colegio Mayor Opio XII, las plantas de los marianistas, y luego, pues, más o menos responsable de algunas de las cuestiones de los antiguos alumnos marianistas. Ese era otro de los polos de apoyo. ¿Eh? Por tanto, Seglar, político, abogado del Estado, creador de instituciones cívicas, ¿eh? fracaso, fracaso. Pero con una doctrina que estaba ahí, por ejemplo, para que el profesor San Miguel la haya estudiado y nos haya dado la lección del otro día. ¿no? Por ejemplo. Bueno, vamos entonces a pasar a la segunda parte, que es para la que yo sí os he preparado algo con la colaboración de esos dos grandes compañeros, amigos de tantos años, con los que nos vemos con frecuencia precisamente para seguir actualizando nuestros conocimientos nuestras actitudes en este tema el obispo Ángel Herrera Oria tomó posesión de su diócesis de Málaga precisamente en Santa Lucía una manifestación más de su santa delinidad bueno, la palabra igual es fuerte, pero mucho menos fuerte que era cantabria ser cántabro, ser cantábrico en el año 77 cuando yo llegué aquí eh, y esa palabra no era capaz de producirla ni mi buen amigo Eduardo Obregón Barreda, que luego sería presidente, eh, cuando paseando por haber coincidido en los tribunales de selectividad, tarea primera que nos encomendaban a los que llegábamos como catedráticos novedosos y fuimos de los primeros a presidir los tribunales de selectividad y al bueno de Eduardo Obregón en ese momento todavía solo o tanto como ¿eh? catedrático de griego pues era el que teníamos como representante en el tribunal estas cosas. y me decían estos que están aquí hablando ¿recordáis a Dick? ¿recordáis a Dick la península de la Magdalena? La Salta? estos que están hablando Hoy de Cantabria no sabe que Santander ha sido siempre Castilla al Mar. Esto era el mes de junio del año 77, pero en el mes de septiembre me lo encuentro en el extremo izquierdo de la mesa con la que constituyen el Partido Regionalista de Cantabria. Y uno que ya entendía algo de protocolo, pues sabía qué papel jugaba el que estaba sentado en el extremo izquierdo de la mesa presidencial cuando lo reúno de nuevo al tribunal, pues entonces ya pueden ustedes imaginarse lo que aquello podía significar. Bueno, es importante que Santander, que ya lo sabe, que todos vosotros lo sabéis por supuesto, pues no olvide que don Ángel Herrera no solo nació en Santander, de familia de muy larga tradición santanderina, que aquí nacieron cinco perdón, aquí nacieron todos sus hermanos cinco de los cuales fueron jesuitas ¿eh? los intríngulis de su no ser un jesuita más pues eso yo creo que se los llevó a la tumba a alguien le he oído decir algo pero me cuesta trabajo pensar mal y finalmente pues no optó por ir ¿eh? a la orden jesuítica sino que optó por sacerdocio vamos a llamarle secular o como quieran ustedes llamarlo hoy bueno, pues el obispo, que empezó a ser obispo aquí, va a tomar una primera decisión en Málaga. Santander, en aquellos años, año 47, pues sin ninguna duda era una ciudad enormemente culta para lo que podía ser la España de aquella época. Para que no crean ustedes que solo se echan piropos para eso que llamamos los aplausos o el beneplácito, bueno, era muy culta pero era chata, ¿eh? Era enormemente culta en literatura, en arte, en música, algo verdaderamente ¿eh? exorbitante, ¿no? Pero la reflexión matemática, la reflexión filosófica, ¿eh? el conocimiento de científicos cántagos, esto es una tarea a la que yo me sentí impelido y es por lo que, bueno, pues, recurrimos rápidamente a José Luis Soto, Joaquín González Echegaray, ¿no? aquí presente el doctor Vázquez Quevedo, para que efectivamente sacáramos a flote pues todo el trasfondo de cientificidad que también había en Cantabria y con eso mediante todo un conjunto de exposiciones, conferencias y demás. ¿no? Bueno, el cardenal Ángel Herrera Oria, el, el obispo Ángel Herrera Oria, al llegar a Málaga se encuentra con una tierra ¿no? donde yo no sé, en el año 48, ¿no? cuando empieza a ejercer de verdad, pues qué nivel de ¿no? analfabetismo puede haber. Lo que sí sé, que en el año 60 y siete, 68, cuando hacía el que habla ¿no? las prácticas de milicia en Cerro Muriano en Córdoba, de los 250 reclutas que tenían el batallón, 48 los teníamos en clase de alfabetización. Un 20% todavía de personal masculino de 19, 20, 21 años. ¿Eh? 20 años antes, pueden ustedes imaginarse cómo estaba esa provincia. Bueno, pues el Cardenal Ángel Herrera -Oria, que ya tenía muy clara la idea, ¿eh? la idea obispo, que ya tenía muy clara la idea del compromiso social, pone en funcionamiento dos tipos de institución. Una primera, la escuela social sacerdotal, para hacer sacerdotes líderes sociales con una profunda ¿eh? preparación y lo que se llamaron las escuelas sociales o escuelas capillas. 250 pueblos, villas, pedanías, barrios, donde creó él ¿no? escuelas con maestras que en casi todos ellos, lo cual significó también una primera elevación social de la mujer de suma importancia, que se convertían los domingos en las capillas para que los. Sacerdotes comprometidos pudieran decir misa en las mismas escuelas capilla. ¿Eh? Junto a esa creación de las escuelas, que ya era una revolución impresionante, que duda cabe, pues iba todo el conjunto de cuestiones eh, complementarias que eran necesarias para que efectivamente eso fuera fecundo. Bien, si empezó con eso, pues una idea que tengo que decir para que no se asuste nadie pero ya les he dicho que quiero mover un poco también la mente y los espíritus Ángel Herrera que fue enormemente santanderino no fue santanderino vamos a decir otra barbaridad en estos tiempos que hacen falta fue un español de Santander esta guerra no la tengo aquí a lo mejor porque yo me hice también cántabro Santanderino ¿eh? pero esta sí la tengo en muchos otros lugares del territorio patrio ¿eh? donde hay que estar diciendo por ejemplo, hace muy poco tiempo ¿eh? en el Puerto de la Cruz y en la Universidad de la Laguna ¿eh? cuando me invitan a que dé la conferencia inaugural sobre Agustín de Betancur no me lo hagan pueblerino un español nacido en el Puerto de la Cruz que además no volvió nunca ni al Puerto de la Cruz, ni a la Isla de Tenerife ni a las Canarias no me lo hagan pueblerino que ese no solo fue un español nacido en Puerto de la Cruz, sino una autoridad mundial que acabó por su sentido patriótico español, por su sentido patriótico español, no aceptando las, pongan ustedes todas las barbaridades que quieran, de un tal Godoy, vamos a decir primer ministro de Carlos IV, ¿no? y se fue a Francia a estudiar. ¿Eh? a seguir estudiando después de haber creado la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puerto de Madrid y después de haber creado el Cuerpo de Ingenieros de Camino, y después de haber hecho todo, ¿eh? todo ese mundo del final de la ilustración más rico del Gabinete de Máquinas, una gloria a presentar, en el momento que las tropas de Napoleón cruzan, en el momento que cruzan ¿eh? España para, presupuestamente, Defender la costa portuguesa frente al temido ataque inglés, desde ese momento dice, emperador, esto no es lo mío. Y se va, invitado por el zar de Rusia, y construye todo lo más significativo de la entonces naciente San Petersburgo. ¿Sí? Algo verdaderamente. No me hagan a este español universal, no me rogan de San Petersburgo. Español nacido en San Petersburgo. Bueno, pues con Leonardo Torres Quevedo podríamos decir lo mismo. ¿eh? Es un universal, nacido ¿eh? en Mimolledo, adoptivo, o en el Valle de uña o en Cantabria, como queramos. Bueno, en este sentido, y para Gloria de Santander, podemos decir que es un español nacido en Santander. A Santander le resultaba pequeño, como a toda persona que puede tener otras intenciones. ¿eh? Y yo lo que una conferencia, además la dediqué así, ¿eh? Obispo de Málaga, perdón, me parece que es la que di en el, en el Ateneo aquí. Obispo de Málaga, obispo ordinario de Málaga, obispo atípico en Madrid. ¿Eh? Esto es lo que fue con Ángel Herrera desde finales de los años 50. Allí conté todo lo que hizo posible para poder estar ¿eh? sin levantar demasiados callos a los obispos de Madrid que les tocó, pues claro ya todos ustedes conocen lo que es eh, cada diócesis y el papel capital de cada obispo en ella, pero en fin, con lo bien que se manejaba con el nuncio apostólico, pues logró hacer una sede episcopal nacional paralela a entonces la conferencia de metropolitanos, claro, y a lo que eran los obispos de Madrid, sabiendo eh, manejar, por un lado, la nunciatura, por otro lado, no levantar callos. Por otro, poner a alguno de sus colaboradores de, que pusiera ¿eh? de auxiliar del Obispado de Madrid. Y por otro, tener pronto un coajutor ¿eh? con todo el poder eclesiástico para que él no estuviera, el obispo, no estuviera fuera de Madrid. Luego fue situando a este conjunto de colaboradores. Bueno, con esto lo que quiero decir es que fue obispo de toda España. Y esto es lo que pretendió, ¿eh? ser obispo de toda España. Y dentro de ese ser obispo de toda España, pues lo que quiso es, en esa segunda vida, la de obispo, no tenía el trasfondo de la política, sino el trasfondo de lo social. Apóstol de la doctrina social de la Iglesia. Esto es lo que eh, estamos considerando que es como lo debemos eh, difundir, divulgar ¿qué queremos decir con apóstol de la doctrina social de la iglesia? bueno pues lo que queremos decir es que para él en esa formación desde su condición de obispo para la escuela sacerdotal primero para luego el instituto social León XIII Escuela de Ciudadanía Cristiana, conjunta con el Colegio Mayor Pío XII y el Instituto Social León XIII, y la Residencia Instituto Social Obrero Pío XI, esto significaba, como era lógico para ese momento histórico, que unía al pensamiento, solo faltaba, que unía al pensamiento de la Novarum, como no, el de la cuadragésimo año, el de 40 años después, de Pío XI. Bueno, y crear nada menos que una carrera universitaria dedicada exclusivamente, como línea ¿eh? troncal, que decimos desde hace ya unos años, como línea troncal, la doctrina social de la Iglesia, con 20 asignaturas relativas a ella. Propiedad, trabajo, sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. En este Instituto Social León XIII, con la intención de formar minorías selectas, que además de tener una formación intelectual buena, precisa, clara, aceptar a todos sus miembros un compromiso social público. Cuando se nos plantea, cuando se nos plantea a los que somos llamados a formar parte de esa escuela de ciudadanía cristiana, en teoría dos por provincia de España, luego alguna como Málaga, claro, ¿no? los compromisos siempre son compromisos, tendrían bastante más, pues se nos dice que allí aparte de nuestra carrera, tenemos que hacer otra de las del obispo. Y las otras del obispo eran Instituto Social <coughs> León XIII o Escuela de Periodismo de la Iglesia. La continuación o la reedición del debate, la gran escuela de periodismo que había hecho el seglar Ángel Herrera y que ahora hacía el obispo Herrera, ¿eh? ahora con el ya, la editorial católica, con todo este mundo en un momento histórico, 1960, en el que el régimen de Franco no consiente que haya facultades de ciencia de la información. El cántabro Pedro Oribe, que sería muchos años después ¿verdad? director mecánico, ¿eh? de esa facultad, pues con él ya tuvimos algunas relaciones sobre este tema para que centrara la cuestión. La sociología no existía tampoco en España, no digo la doctrina social de la Iglesia, que evidentemente no, era un pionero, ¿eh? la sociología. Solo existía una especie de, lo que llamaríamos hoy, de grado medio, hoy ya no, hoy ya no existe, durante los años precedentes, de grado medio en Barcelona, que el régimen la suspendió. En consecuencia teníamos ahí un trasfondo obvio, de pensamiento de tanto de derecha como quisiéramos pero con un conjunto de actuaciones ¿eh? y de presupuestos al menos izquierdosos vamos a dejarlo así ¿eh? de punta de lanza pues impersonal aquí hay que estudiar pues, sociología con el marcha de doctrina social de la iglesia o periodismo de la iglesia como se llamaba pero con la intención claro esto es siempre difícil todavía hoy no hemos salido de estos problemas he estado hace unos días en Salamanca sufriendo porque tampoco la iglesia es capaz hoy, creo que el padre será conocedor más que suficiente ¿qué hacemos hoy desde la conferencia episcopal con la Pontificia de Salamanca con la San Damaso, con etcétera, etcétera, etcétera? bueno, en aquellos momentos teníamos claro que lo que se pretendía lo que pretendía don Ángel es que fuera un centro universitario, ¿eh? reconocido por el Vaticano, ¿eh? mi título de licenciado en Sociología, pues no podía llamarse así, ¿eh? entonces, in nomin et autoritate sumum pontifici papá, título de licenciado en Filosofía y Letra, sección de Ciencias Sociales, cuando logró don Ángel que fuera integrado el Instituto Social de los como Facultad de Ciencias Sociales. Pero fallecido él es cuando se logra esto, ¿eh? es cuando se logra esto. Y cuando se logra posteriormente que la Pontificia de Salamanca convierta en facultad de ciencias sociales, esa sección de ciencias sociales ¿eh? que era sólo una sección, una rama de filosofía y letras. Vamos a quedarnos con ese pequeño trasfondo. Bien. No cogió nada de los papeles que tenía, no, pero en fin, por centrar. Apóstol, os he dicho, apóstol de la doctrina social de la Iglesia en España. En España. Pretendía, a nuestro juicio, dar a conocer la doctrina social de la Iglesia. Divulgarla. Presentarla a los católicos como elemento esencial del mensaje evangélico y como aplicación práctica o traducción concreta a la vida diaria de la doctrina cristiana. ¿no? Esto hoy no vende, esto hoy no existe, ni en el seno, ¿eh? ni en el seno de la iglesia, ni en las predicaciones, ni en nuestros ¿eh? documentos episcopales. Esto ha pasado a la historia, ¿no? este conjunto de cosas. Bueno, pero es un pasar a la historia desde la perspectiva a la que yo me estoy refiriendo es un pasar a la historia desde el ser obispo de España ojo ¿eh? que los cuatro documentos básicos de la doctrina social de la iglesia ya a nuestro juicio se han convertido en siete magníficos ¿eh? porque la iglesia, vamos a decir universal, no ha quedado muda ni callada ¿eh? no confundamos episcopados ¿eh? con pontificados entonces lo que al principio era prácticamente solo ¿eh? solo, la Rerum Novarum y la Cuadragésimo año en sentido positivo, claro en sentido negativo, pues la cuanta cura el sílabus, la pues teníamos ahí eh, que arremeter, pues poco pues, teníamos que arremeter o oh, la situación híbrida de la de Sor por la que se condenaba el nazismo pues también, bueno. pero claro, el concilio Vaticano II, eso es el que de lejos y de pasada recurría Juan Pablo II, y este, el Papa Francisco está con ocasión y sin ella diciendo que los fundamentos iniciales de, de lo que está pretendiendo hacer están en el Concilio Vaticano II, no en ningún otro de los predecesores, sino en el Concilio Vaticano II, pues ya hay más cosas. ¿no? El Concilio, bueno, primero Juan XXIII, ¿eh? Juan XXIII nos regaló la Mater en Magistra y la un progreso por lo cual, durante nuestra preparación intelectual en doctrina social de la Iglesia, tuvimos mucho que actualizar en aquellos años del concilio ¿eh? con los que coincidíamos con la época a la que me estoy refiriendo. ¿no? Pero después, la Gaudium ETP también se convirtió en un quinto elemento capital. ¿eh? Bueno, Juan Pablo II también amplió el panorama con las centésimos años, ¿eh? que todavía no he tenido el placer de explicar en un curso de 20 lecciones, como me está gustando hacer con los grandes documentos pontificios. ¿no? Bueno, y finalmente, pues, la gloria de todo esto, aunque podemos decir que es también otra doctrina social de la Iglesia, como llamábamos entonces, otra doctrina social de la Iglesia, y ahora centro centro un poco el tema para que sepamos de verdad de qué estamos hablando, la doctrina social de la Iglesia en sentido nuclear estaba refiriéndose al problema obrero, al problema de la explotación, de la marginación, de la exclusión, que en aquellos tiempos todavía la Iglesia no había dado ese salto para construir su doctrina social de la Iglesia, ¿no? La otra doctrina social de la Iglesia entonces era el matrimonio, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión social era el centro de atención en la búsqueda de pro bono comuni, que era la máxima del cardenal Ángel Herrera Oria y de todo nuestro mundo. Bueno, pues para esta, para esta cuestión social, eh, pues la base o los fundamentos de su visión e interpretación en las líneas que nos gusta llamar pensamiento y acción, pues la idea central posiblemente en cuanto a la actuación de don Ángel es la idea de reformismo social. Nunca se presentó como revolucionario, aunque intelectualmente en este campo sin ninguna duda era, lo era y es lo que revolucionario intelectual ¿eh? era mucho ¿eh? para la juventud de aquellos tiempos ¿eh? que todos estábamos de una manera u otra corriendo, escapándonos escondiéndonos de los grises en las facultades ¿eh? los que sean de mi generación tendrán algunos recuerdos ¿eh? donde todo olía a comunismo y donde no había historiador que se preciara que no fuera pro marxista de una manera u otra ¿eh? en esos momentos bueno, en el enfrentamiento al comunismo en esto era común el régimen ¿eh? Ángel Herrera y la iglesia española y la iglesia universal solo faltaba que hubieran sido de otra manera en aquel momento ¿no? bueno, me gusta no suelo llevarme muy bien ningún político en tanto que político, pues me gusta destacar las palabras que le oí a Alberto Martín Artajo, una de las grandes figuras del PAN ¿eh? del grupo de don Ángel Herrera, de esos grandes hombres ¿eh? a los que él de una manera u otra había educado, había orientado, y que al mismo tiempo en ese momento lo orientaban a él sobre la situación española, estoy hablando nada menos que uno que fue ministro de Asuntos Exteriores en torno a muchas cosas, como ustedes saben, ¿no? Pues dijo, o dejó escrito después de una de las conferencias que nos dio, que en Don Ángel se conjuga el pensador que elabora doctrina, el maestro que hace escuela y el hombre de acción, que ha creado muchas obras una definición precisa y perfecta de lo que era el obispo Ángel Herrera, -Oria, pensador, maestro y hombre de acción y este reformismo social al que me refiero pues él lo justificaba también no solo para el mundo sacerdotal que claro que sí ¿eh? al principio éramos muy poquitos los seglares entre comillas, obligados cariñosamente a tener que matricularnos y hacer la carrera, sino que fundamentalmente lo que era, pues ante las necesidades de novedades ¿eh? que tenía el clero en esos años 60, muchos de ustedes recordarán la asamblea conjunta, la gran salida, o como la queramos llamar, del sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Era un ámbito de novedad radical que se ofrecía en el Instituto Social de 13, en la Escuela de Periodismo y muy poco después también en el Instituto de Pastoral que se puso en marcha en el de 13 ¿no? Pero no solo, ¿eh? no solo para sacerdotes, sino que poco a poco fuimos siendo más los seglares. ¿no? Bueno, sin embargo él lo siguió considerando siempre como pastoral social, esta idea de reformismo social desde una perspectiva intra de pastoral social. ¿Y en qué consistía su pensamiento y eso que pretendía que asumiéramos todos y que cumpliéramos? ¿no? La primera idea es la denuncia de la cuestión social. La denuncia, ¿no? la denuncia. Esto a él le llevó muchos, o le creó muchos problemas, ¿no? porque en sus homilías de Málaga, las dominicales, ...algunas de las cuales el viernes anterior preparaba y nos las hacía conocer... ...a algunos de los que estábamos allí para que le diéramos nuestra opinión... ...pues estaban todos los taxistas de Málaga y policías del régimen... ...por supuesto en la puerta de la catedral viendo a ver qué podía pasar... ¿no? ...porque nunca tuvo miedo a hacer estas denuncias ...tampoco nunca rehusó la verdad de decir que todas las escuelas sociales... ...a las que me he referido antes fueron posibles gracias a la ayuda del régimen ¿eh? y a la benévola actitud del gobernador civil ¿eh? de la provincia de Málaga por decisión del caudillo ¿eh? denuncia ¿eh? denuncia esto lo exigía siempre denuncia de la cuestión social con objeto de alcanzar una más justa distribución de la riqueza un principio elemental pero que en un Ciudadano, vamos a llegar los primeros... En un ciudadano del año 60, esto era muy difícil y en un obispo mucho más difícil. ¿eh? Mucho más difícil. Recuerden ustedes que los obispos todos, también él, claro, habían sido propuestos por Franco. ¿eh? Esa prerrogativa a la que Juan Carlos fue de los primeros actos que hizo, una vez recibida la corona o su condición de rey de España, la renuncia a la prerrogativa o al privilegio de presentación de los hombres. esto lo tuvo siempre claro, la denuncia de la cuestión social porque era una de las exigencias máximas de la doctrina social de la iglesia y que él entendía como necesaria reforma frente a las causas me gustaría disponer por lo menos de un cuartito de hora para cada una de estas causas pero quiero dejar los principios ¿no? lo que él llamaba la moderna guerra social. La muy pobre legislación sobre la empresa, el sindicato y sobre la prensa. ¿eh? Los que son de mi generación saben lo que significaba esto. ¿eh? Unos años después, bastante después, cuando aparece ¿eh? la entonces famosa Ley de Libertad de Prensa de Fraga. ¿eh? Recordáis, Pero eso era ya del 68 y el 69, estamos hablando del año 60, ¿eh? nueve años antes está ¿eh? exigiendo una legislación correcta que garantice la libertad sobre las empresas. ¿Para qué hablar de los sindicatos? ¿eh? No quiero decirle las, la, quién, quién y cómo nos da. El asesor espiritual de los sindicatos de la época era el profesor que teníamos que soportar ¿eh? como doctrina social de la Iglesia, ¿eh? para el sindicato vertical. bueno la propiedad privada es un derecho natural, pero que está produciendo injusticia social porque no se le ponen límites. Es muy fuerte. Pongámonos en aquella sociedad. La acumulación de riqueza, la injusta distribución de la misma y sin que el mundo del trabajo participe de los beneficios. Bueno, y como cuarta causa decía él que el trabajo y el capital se deben al bien común de la sociedad. Entonces no había sociológicamente ni multinacionales, ni paraísos fiscales, ni esta supernacionalización y superestatalización ¿eh? que son las grandes instituciones financieras. Pero ya estaban, ¿eh? ya estaban aquí los tres. Bueno sin criticar al régimen político por su responsabilidad, que esto lo hacía siempre bien, ¿eh? con objeto nos decía de que se sintieran lo menos molesto e indignado posible. Pero no rehusó nunca ¿eh? tomar este camino de la denuncia. Segundo, segundo principio de esta pastoral social. La conquista de las libertades sociales. Esta era la tarea a la que nos invitaba y a la que nos comprometía. Estaba permanentemente en demanda de libertad de opinión, de ley de prensa nueva, que menos si está poniendo en marcha una escuela de periodismo con una iglesia universal. Estoy queriendo centrarme en lo que oía desde el año 60, que después ya en el concilio oíamos otras cosas. En el concilio huíamos de nuestros obispos españoles para estar con los entonces Raffinger, Ranes, Silebeck, etcétera, etcétera, etcétera. Entendiéramos algo de alemán o no, o nada. ¿eh? Pero no soportábamos a los que nos llevaban. ¿eh? Como unos años después, ¿eh? desde mi presidencia de caridad española, pues mientras po podríamos, podíamos disfrutar del ser íntimos amigos ¿eh? de los cardenales y obispos de la que todavía de la que ya y todavía hoy se sigue mal llamando Latinoamérica en vez de Hispanoamérica o Iberoamérica ¿eh? ¿cómo podíamos estar paseando tranquilamente con ellos? incluso con sus ornamentos ¿eh? eclesiales y los españoles estaban siempre a distancia infinita con intermediarios ¿no? bueno pues el silencio de la Iglesia nos decía una y otra vez, puede entenderse, interpretarse como asentimiento de la situación. Nos estaba llamando a la rebelión, sin ninguna duda, pero a una rebelión pues, compatible con el mismo principio que él había expuesto a los pocos días de la instauración de la República. ¿Eh? Hay que colaborar con el régimen político, sea el que sea pues con esa misma actitud que tuvo hacia el gobierno de la república, es la misma con la que, solo que ahora en el sentido de liberarse, ¿no? estaba adoptando con el régimen de Franco. El silencio podría interpretarse como un asentimiento. El tercer principio de don Ángel es, era el valor y la eficacia de la doctrina social católica esta expresión hoy no se ve en ningún sitio en nuestra España ¿eh? doctrina social católica para la organización de la convivencia y esto a su vez lo centraba en cuatro pilares primero, la escasa conciencia social que había en España a lo mejor podemos decir y que sigue habiendo ¿eh? la poca conciencia social segundo, ¿eh? el bien común como horizonte como logro, como meta, como compromiso. Tercera idea, en la línea de lo que he dicho antes, para ver el valor y la eficacia de esta doctrina social de la Iglesia, la colaboración con los poderes públicos. Cuarto, ¿eh? la explicitación para lograr la formalización mediante la formulación legal, de las legítimas libertades a las que todo ciudadano tenía derecho. Y como colofón, sin lo cual era imposible, ¿eh? el compromiso desde una perspectiva religiosa, en este caso cristiana, la ineludible, nos decía él, necesidad de optimismo cristiano. Sin esta actitud de optimismo, de estar preparados y capacitados para el logro ¿eh? de estas finalidades, pues, Difícilmente eh, podríamos colaborar a esto. Bien, y finalmente, o el cuarto ámbito en el que se centraba es también al que me he referido ya, de alguna manera, como principio o postulado clave suyo, las dos referencias de la propiedad y el trabajo como los dos elementos claves de la dignidad humana. Propiedad privada, sí trabajo como derecho al trabajo, sí, como no, pero también con participación libre y responsable en las distintas instituciones que hay. Bueno, a mí me gustaría seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, pero esto no es posible. Como os he dicho, todo lo que hoy han hecho mis colaboradores o en parte, ¿eh? el, la obra fundamental sobre el cardenal Ángel Herrera Oria es la de José Sánchez Jiménez, al que me he referido antes, una gran documentación con todo género de detalle, sacerdote malagueño, delegado episcopal del apostolado social en el que estábamos en Caritas Española, catedrático de Historia Moderna y el, que en el fracaso, que es a lo que voy a dedicar los dos últimos minutos que me quedan, por eso estoy mirando el reloj, para cerrar un poco esto, ¿eh? esta es la, la gran obra porque tuvo todo el archivo de don Ángel Herrera, que hoy no sabe dónde está custodiado, pero que él lo ha manejado porque lo ha tenido todo ¿eh? a su disposición, pues es la obra más completa. Por mi parte yo he tenido ¿eh? el honor y la satisfacción, aunque me llevé un pequeño rafapolvo, aquí hay una persona testigo, ¿eh? de haber dedicado mi tesis doctoral en sociología a la memoria del cardenal Ángel Herrera. Ahora, ¿no? como pensador, etc. ¿no? El presidente del tribunal, ¿no? que no fue nada a par con elogios de la tesis, algo verdaderamente monstruoso, con antecedentes pues, consecuentes y con todo, tengo que hacer una observación a la dedicatoria. Don Ángel Herrera no lo podemos considerar pensador, sí un gran hombre de acción. Hombre, ¿cómo os puede decir esto y aquí en público cuando estamos defendiendo una tesis? un impresionante pensador. Solo que hay que ir a la colección de la BAC, a sus muchos volúmenes sobre el pensamiento, las homilías, etcétera, del cardenal Ángel Herrera Oria. Bueno, les había dicho a ustedes que la época que yo he conocido al cardenal Ángel Herrera no es la época de Seglar, en la que su fracaso absoluto personal ¿verdad? fue, sin embargo Seguido y se puede considerar por el recuerdo que se tiene aquello como de éxito posterior. De lo que yo les estoy hablando a ustedes, sin embargo, tenemos que poner los términos justos. ¿no? El obispo cardenal Ángel Herrera Oria triunfó de manera apoteósica en vida. Triunfó. Todo lo que quiso, lo hizo. Solo hay que ir al pequeño Vaticano, que es hoy la Fundación Pablo VI son sus edificios, el Instituto Social León XIII, estoy hablando de los nombres clásicos, hoy acuse... la Residencia Obrera Pío XI, el Colegio Mayor Pío XII, ¿eh? el Edificio Juan XXIII, la Fundación Pablo VI. Sin ninguna duda, ¿eh? su deseo, el preparar, obviamente en vida para el futuro, ¿eh? preparar ese conjunto, ¿eh? de figuras de élites intelectuales de personas especialmente preparadas en sus carreras universitarias pero además en doctrina social de la iglesia o en periodismo de tal manera que el instituto social León XIII él murió en el año 68 ¿eh? a los primeros 70 se integra como he avisado antes en la pontificia Universidad de Salamanca es decir, logra que su centro de estudio sea reconocido como centro ¿sabes? universitario de una universidad pontificia. Y así podíamos decir con todo él en vida. Estuvo siempre rodeado pues, de las máximas figuras de aquel momento. claro En aquel momento Isidoro no existía, por ejemplo, ¿sabes? Veo que no están muy duchos en lo que pasaba en España en los años 60. Isidoro era el Felipe de los 60, ¿eh? Felipe González. ¿eh? Eso no existía en entonces, estoy hablando de los años 60. ¿eh? Bueno, sin ninguna duda triunfó. ¿eh? Allí teníamos a nuestro alrededor Sánchez de Muniain, Silva Muñoz, ¿eh? Ruiz Jiménez, Alberto Martín Artajo, Javier Martín Artajo, Emilio Benavén Juín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? pues algún día pues llegaba a decirnos, pues, estamos, tenemos que estar muy contentos, porque su excelencia me ha informado de que mañana, esto es otra anécdota, veo que está a escolar, pero no me importa, ¿eh? <risa> Mañana aparecerá nuestro Federico Silva Muñoz de ministro de Justicia. Bueno, pues está bien, el cardenal, lo bien informado que está, pero a la mañana siguiente leemos el periódico y es ministro de Obras Públicas. Que me tocó padecerlo a mí como ingeniero de camino en mis primeras obras Me ¿eh? uh -huh. bueno, dice uno, bueno, pero aquí qué ha pasado no? no, no, es que Turmendi ha llegado por la noche, se ha presentado en el pardo y le ha puesto firme a Franco dice, cosa, todo esto puede ocurrir ¿eh? en este momento pues cosas de esas también ocurrían entonces ¿no? uh -huh. en ese momento el director oficial que en paz descanse hace unos días ¿eh? nuestro director era Alfonso Osorio que luego fue secretario de Siglo Muñoz también. En fin, con esto lo que quiero deciros es que sabía y manejaba las cosas. Y uno de los puntos, sin ninguna duda, negro, y con esto ya termino, pero para que todo no sean necesariamente piropos y piropos, y piropos globales, uno de los puntos que quizá no le vayan bien ¿eh? para el proceso de beatificación en el que se encuentra, y ya más o menos está ahora, en una fase final pero que lleva demasiados lustros en esta fase final pues es que como todos ustedes saben su santidad Pablo VI, eh, hoy Beato Pablo VI, pues le concedió el capelo cardenalicio ¿eh? y como una manifestación más eh, de esos momentos históricos hay que saber poner cada cosa en su momento pues recurrió a su excelencia el generalísimo Caudillo, Francisco Franco, jefe del Estado yo para evitar todas estas cosas suelo decir siempre eh, Paco el Hidráulico ¿no? y con Paco el Hidráulico se puede quedar bien ante todos y de todas maneras dándose razones más que suficientes ¿no? al margen de todo esto el cardenal Ángel Herrera pues le pidió al Caudillo, ¿no? como se decía entonces, que le impusiera el virrete cardenalicio ¿Eh? cuando todos ustedes saben que el cardenal de Milán después Pablo VI pues no se llevaba nada bien con su excelencia el Generalísimo y lo había hecho ¿Eh? yo supongo que fue sin ninguna duda pero supongo ¿eh? con la benevolencia de su santidad claro, pero nosotros vimos allí llegar la guardia mora ¿eh? al pequeño Vaticano de Herrera ¿Eh? para llevar hacia el pardo ¿eh? la comitiva del dentro de poco cardenal ¿eh? impuesto por el caudillo. ¿no? Bueno, quizás esto sea, en los momentos actuales, pues algo que está en perfecta coherencia con lo que había sido toda su tradición, pero que ciertamente desde hoy no hay que ocultarlo, esto es lo que, a lo que yo me opongo, ¿eh? hay que decir todas las cosas. ¿eh? pero eso fue así, ¿eh? del que sin ninguna duda, sin ninguna duda fue un santo. Nosotros podíamos ver también, esto no es ninguna demostración obviamente, como un día así otro también, ¿eh? algún fin de semana y día de entre semana, a las 3 o a las 4 de la mañana se levantaba a rezar, ¿eh? en la capilla que teníamos en el León XIII, al lado de su habitación. ¿eh? Bueno pues, pues, supongo que habremos enardecido algunas Muchísimas gracias. Bueno, pues después de esta de esta exposición eh, tan no digo completa, porque claro, de Herrera, pero tan brillante y tan amena y tan como de costumbre, abrimos un turno para que quien quiera pueda preguntar, comentar, hacer observaciones, eh, interar, intentar eh, enterarse de cosas que le hayan podido quedar así, pues un poco oscuras, etc. Mira. Pues eh, yo quisiera preguntar siempre tenemos la respecto a la eh, nunca tuvo con esa actitud tan comprometida con esas palabras subversivas incluso para la época que estábamos con esas acciones de los que usted me está hablando y lo casi alucino porque me voy a porque yo entonces ya me acuerdo de cosas ya me no acuerdo muchas cosas sí, muy y de, y muchas cosas. Sí. Eh, mm, nunca hubo por parte del régimen por parte de la iglesia porque también la iglesia cuando no le gustaba lo que decían sus obispos sus sacerdotes eh, que no estaba en lo correctamente político también de eh, las suyas nunca tuvo ningún conflicto ningún hasta que hemos llegado nunca bueno vamos a ver si sí, yo no creo que pudiera vivir el año 60 por la juventud que aparenta por lo menos pero bueno respondo respondo respondo en el en el en el año en el año 60 en el año, el año 60 la iglesia era monolítica ¿eh? en esos años, el gran problema de tensiones entre la Iglesia, o el Episcopado o la Conferencia y el régimen no se llamaba Herrera, se llamó Año Veros, ¿eh? Obispo de Cádiz de mi tierra natal ¿Eh? entonces, pues claro, Año Veros, Vasco, preparado para ser Obispo de Bilbao también, bueno a ver, por concretar entonces no había dicho nada, era tan español y tan obispo, con una expresión cariñosa, porque es lo que podía ser entonces, tan carca y tan nombrado por Franco como los demás. Bueno, pues Franco había decidido algo más que la suspensión, expulsión de España. ¿Eh? Bueno, la iglesia monta en cólera, ¿eh? y la iglesia en aquel momento es absoluta y totalmente franquista, solo faltaba pensar, todavía no ha nacido... ¿eh? Episcopalmente hablando, ni se tiene, ni sé, ni ninguno de los obispos auxiliares. En ese momento todavía esa figura no ha aprendido, no hay ninguno que se la haya podido colar ¿eh? al régimen. ¿eh? Entonces, en ese momento no tiene más peligro que denuncias, supongo, y muchas de los policías bien preparados del régimen que manden informes. Pero no estuvo nunca ni detenido ni perseguido ni tuvimos pareja de iglesia, jamás allí. ¿eh? Eso no sucedió. Pero repito que estoy hablando de los años 60. ¿eh? Ya a los finales, una vez muerto, bueno, desde el año 67 que ya no podía, ya las cosas empezaron a cambiar. ¿eh? Si tú ese en el 68. En el parisino, por supuesto, pero también en el nuestro que tuvo sus reflejos y todas las crisis que la iglesia estuvo pasando. ¿no? El que recurrieran a mí en el año 73 como reflejo de esto, ¿no? un chavalillo ¿no? para presidir Caritas española, una institución en la que solo había habido jubilados de alto prestigio, etc. ¿no? Eso era una anomalía. Una anomalía que medio se conjugaba con otra anomalía no menor, porque en la transición, en los años 73 a 75, Ruiz Jiménez ya estaba condenado por izquierdoso. Pero sin embargo a la Iglesia le interesaba, entre comillas, que fuera presidente de Justicia mientras yo era presidente de Caridad Española. Y todo el carquismo intraeclesial diciendo en la revista, el Eche Mundo, etc., que yo tenía que, que yo servía. ...para justicia y paz... ...pero que era demasiado para caritas... ...a veces también se echaba el otro... ¿no? <risa> en fin, todo un mundo, ¿no? que, ...que ciertamente conocí... ...como no podía ser de otra manera... ...cada 15 días tenía reuniones... ...con los cinco obispos de la Comisión Episcopal... ...de Apostolado Social... ¿no? ...donde había, tres eran catalanes... ...así que fijaos lo, todo lo que aprendí... ...conseñor ¿eh? Pontigol... ...arzobispo de Tarragona... ...que se sabía que jamás llegaría... ¿eh? ...a ser cardenal... ...ni arzobispo de Barcelona... ¿Eh? Camprodón de Gerona y José María Gui ¿eh? de Vic y luego uno de Navarra, ya nos produció más y el otro, mi gran amigo el obispo de Ciudad Real y de las órdenes militares, Rafael Torija ¿no? eran ahí hay un decalaje de años ¿eh? venga, más cosas A ver, José María, un segundo bueno. que estaba José María y luego ya. bueno pues eh, yo quiero aunque sea relata réfero cuando se inauguró la estatua del cardenal Herrera Oria en la parroquia de la Bien Aparecida que tiene una estatua en la comida de homenaje porque además los informes se han hecho desde el centro de estudios montañeses oficiales esto, ¿eh? esto, cuando los ha pedido el ayuntamiento los ha pedido la diputación, etc. se han hecho desde aquí Bueno, entonces quiero decir la referencia de un discípulo de aquí, del cardenal Herrera Oria en lo social como fue el párroco, el primer párroco dura una la primera parecida, pues, María Torres un párroco comprometido y este nos contó anécdotas del cardenal Herrera Oria y fueron los encontronazos con Garrigues Walker con Garrigues Walker con Garrigues Walker en dos aspectos el primer aspecto al cual se tuvo que enfrentar a él, fue en la publicación de la Gaudiunet Espace, el derecho a la huelga. Prohibido, le dijo, no permita, generalísimo, no permita que se publique en España esto todavía, todavía. Y estuvo cuatro o cinco meses sin ser publicado, aquí en España. Uno. Y dos, la vía de superación de algo que has nombrado, Francisco, y es el nombramiento de los obispos. Franco ya estaba en, en una sospecha, según nos dijo José María Torre, que, que había que dejarlo eso ya, porque ya era medieval, una cosa que no... Y Gabriel Walker insistía que no dejara todavía, que no le dejaran colar un gol por ahí. Y entonces el cardenal Herrera Oria, que todavía estaba a punto de ser nombrado cardenal, pero todavía no lo era, le dijo, bueno, vamos a ensayar una vía de superación. Y la vía de superación fue el nombramiento de los obispos auxiliares, que no dependían de ese nombramiento directo del caudillo. Y por ahí se abrió la vía gracias a Herrera Oria cosa que después se ha utilizado bien entre otros el que aquí tuvimos de vicario con Cirarda José María Setién que fue de los primeros otro, no no no Setién, José María Setién, Setién fue, fue vicario aquí ah, bueno. con, ah, yeah. con vicario con eh, sí, no con Cirarda sí, sí. eh, Lachón Cirarda Lachón y entonces abrió ese camino ¿Eh? Fue de los primeros obispos familiares pues, claro. etcétera, y gracias a eso, pues ya se fue generalizando y tal. Pero fueron las ideas que dio Herrera Oria para superar algo que estaba realmente, vamos, una cosa que, que, que hería la sensibilidad, ¿no? Pero que aquí, ¿eh? como bien has venido subrayando, era lo políticamente correcto entonces, ¿no? Político, social y religiosamente pues, Correcto, porque anda, que, que muy bien también has, has dejado caer el ridículo que hicieron los obispos españoles en el Concilio Vaticano II en lo social. Fuera de un canónigo, fuera de un obispo que era el de, el, este, el de Astorga, el obispo de Astorga, Monseñor Marcelo González, que era el único que se había atrevido pues a, a organizar eh, las cooperativas de viviendas y tal, al calor del, del Ministerio Azul, ¿eh? pues hizo pues, las cooperativas del, de allí en Valladolid, siendo canónico todavía sin ser, nombrado obispo de San Pedro regalado y toda aquella barriada y demás social, con motivo de las primeras incardinaciones de las industrias automovilísticas en España, concretamente la frase Renault, ¿no? Entonces fue eh, realmente un adelanto que vino a, ese, a darle un poco de crédito, ¿no? A este que tímidamente levantó algo de, de voz. Los demás se callaron como muertos, ¿no? Todos los obispos españoles, además, no solamente no tuvieron voz, sino nada. O sea, les parecía realmente astruso todo lo que estaban diciendo ahí. Bueno, dicho lo cual, ¿no? Pero sí, estos dos elementos son muy valiosos. Contados por el mismo, como dijo José María Torre, después de que en la comida allí nos contaban anécdotas y demás. Y es esto, ¿no? La de es, pero Garrigues Walker, eh, le tenían realmente le un poco de y con razón y con razón, porque después han venido ese liberalismo y tal. Pero estaban vendidos entonces, ¿no? Porque este fue el embajador de España en la Vaticano. Punto bueno, los Garrigues fueron varios. Sí, bueno, varios. Y su no padre, Garrigues Díaz, sí. Díaz Cañabal, eh, y luego eh, los sí, Garrigues Walker no fueron varios. Eh, eh, pero yo creo que, que Simplemente este dato, pero que es. Este lato, pero pues, sí, estaba. Sí. Sí, sí, sabiendo y reconociendo la, la valía de Don Ángel Herrera el aspecto social y la, de su doctrina en España, eh, es decir, nacional e incluso internacional, universal, yo quisiera centrarme más bien dentro de nuestro terruño, que fue su cuna, la relación que tuvo en la época gloriosa de... de posterior y última de Ángel Herrera, la relación que tuvo mmm, en este aspecto con la diócesis de Santander, concretamente con el obispo Guillermo Trecu, y con don José María Torre precisamente, quien era un admirador de Ángel Herrera y seguidor de su doctrina, y además, por lo que tuvo incluso disgustos en ocasiones de aspecto laboral, en Mariano, precisamente, que fue donde estuvo el párroco anteriormente, y donde yo conviví con él muchos años, y que tuvo una labor importantísima dentro de lo laboral en las fábricas, porque el había y en toda esa zona es industrial por excelencia. Este y entonces eh, tenía mira, en aquella época, a pesar de la prohibición de las huelgas y demás, pues había parones, que se llamaban ¿eh? el parón en determinadas empresas, y allí intervino notablemente don José María Torre. Y también yo hablando con él, precisamente, hablaba mucho precisamente de Don Ángel Herrera y su lote. Yo quisiera saber esa relación que tuvo Don Ángel Herrera en esa época nacional, que tuvo ya de, de alcance, ¿eh? y que la tuvo también completamente en la diócesis de Ander, también en la diócesis y también en Coruña quizá. Yo quisiera saber algo de eso. Voy a ello. Bueno. ...mi intervención creo que ha quedado bien clara... ¿no? ...que es vital... ...más que estudio documental... ...voy a contestar desde el estudio documental... ...no desde mi conocimiento vital... ¿eh? ...entonces... ...su etapa de sacerdote... ...aquí en Santa Lucía... ...se destaca en los textos y los que lo conocieron... ...precisamente por su dedicación al mundo obrero... ...por su atención al barrio pesquero... ...por sus acciones en Maliaño... ...es el conjunto de cuestiones que salen... ¿no? ...yo he tomado nota, por supuesto... ...de su intervención, como la del padre... ...sobre José María Torre... ¿no? ...pero no los he conocido... ¿no? ...ni al Don Ángel de los años 40... ...que hubiera sido imposible... ...ni tampoco a José María Torre... ¿no? ...en consecuencia... ...la impronta que debió dejar aquí... ...fue... ...mucha... ...otro tema es si el recuerdo es suficiente o no, para que Santander y Cantabria tengan una respuesta, ¿eh? una respuesta conmemorativa, pues en la línea, de lo que he dicho antes, para que su funeral con el obispo de la diócesis a la cabeza, Santa Lucía por lo menos estuviera llena. ¿eh? Pues claro, yo soy forastero, entre comillas, que me siento más cántabro tanto como cualquiera, pero y, y yo me veía allí y digo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿eh? ¿Esto qué es? Estamos celebrando. ¿eh? ...justo el día... ¿eh? ...50 años de fallecimiento... ...pero al final ha acabado la intervención... ...con una palabra que para mí es clave... ...y es corbán. ...y esto ya sé, algo más... ¿eh? ...pero vital... ...por la vía de José María Pemán... ¿eh? ...en los finales de los años 20... ...y en esos momentos... ...del fracaso de la primera etapa al que me he referido Ángel Herrera con José María Pemán dirigían aquí una universidad de verano ¿eh? en Monte Corbán. una universidad de verano que durante los años de la República ya no tan claramente con ellos y solo con ellos ellos son ¿eh? Pemán y ¿eh? Herrera ¿eh? estuvo compitiendo eh, compitiendo con la gran universidad internacional de verano de tiempos de la república como me gusta a mí llamarla para que no se haga esta confusión desde que se llamó Menéndez Pelayo y después eh, en los años 70 ya pasado se dice que es la que continúa no a la de Herrera Pemán sino a la de Fernando de los Ríos y Blas Cabrera de esos trueques un poco estrafalados que se hacen para narrar la historia en Monte Corbán, aquí se pasaba Herrera, ¿eh? parte importante de los veranos de su juventud. ¿eh? En su juventud, vamos a llamarle su juventud. Nace en el 86, en el año 30 ya tiene 46. ¿eh? No es tan juventud, pero en fin, como a los efectos de lo que estamos hablando, sí. ¿no? Entonces, la misma obsesión que tenía de formar élites preparadas, ¿no? sacerdotes, seglares, Intelectuales, universitarios y obreros, esa misma es la que tenía aquí con hacer en Santander una universidad de verano. Eso se llamó luego durante la República la universidad católica ¿no? de verano, para distinguirla de la que Fernando de los Ríos había utilizado ¿no? gloriosamente como una idea colosal, ¿no? ¿qué se hace con el palacio? Si ya el rey se ha ido, ¿no? ¿a qué se dedica? ¿no? Presidente de la República se hizo otro, otro palacete en Piquío, que todos ustedes conocen. ¿eh? ¿Qué hacemos con el Palacio de la Magdalena? Fue una idea genial de este Fernando de los Ríos, obispo, perdón, obispo, el ministro, el ministro socialista, pero con una sensibilidad cultural verdaderamente apoderosa. Y entonces hizo ahí una universidad internacional a la que vinían, vinieron entonces, en los años 30, las máximas figuras pero no solo como siempre para ser máxima figura tiene que ser de la literatura no, no, también también. no digo solo, ¿eh? también de la filosofía, de la ciencia Redinger, Plan Zubiri, ¿eh? etc ¿eh? las personas que podían estar ahí con Blas Cabrera, el físico canario ¿no? al que procuro decir en Lanzarote y en toda Canaria ¿eh? que es un español nacido en Lanzarote, donde solo tuvo tres meses mm. Y después, educado en la laguna, ¿eh? en la laguna. Y una vez que vino a Madrid a empezar su carrera de estudio de física, no pisó más las Islas Canarias, salvo a la vuelta necesaria entonces de un viaje desde Argentina, donde había ido a explicar ¿eh? lo que era como lo mismo que conté aquí sobre Gerardo Diego y Julio Palacio, como una embajada cultural que organizaban bien, sí. ¿eh? en el primer tercio de nuestro siglo, pues allí fue las Cabrera la vuelta, pasaba por Santa Cruz y aprovechó para saludar a su familia. Y volvió a Madrid, no volvió más por allí. ¿no? Hoy es que tenemos mmm, no tenemos la mente muy clara para poder analizar la historia de España, entre otros temas, por el exceso de los autonomismos, tal como los hemos impregnado en nuestra mente y en nuestros sentimientos ¿no? entonces esto es que lo deforma todo ¿eh? la máxima que yo estoy diciendo, mira yo no me puedo casar con vosotros hasta que no os olvidéis del último que se considera un gran escultor, un gran novelista un gran pintor, con este ayuntamiento no quiero nada hasta que no haga una edición del Quijote del Quijote es del Quijote, pero no de España es que del Quijote, ¿quién va a ser el Quijote? Es un símil, obviamente, y es una manera, claro, el Quijote, ¿eh? el Quijote, ya está bien que nos miremos el ombligo, ¿eh? ya han pasado muchos años para que volvamos a tener otras perspectivas, ¿no? Uh -huh. Pues esto es un poco lo de Ángel Herrera. Uh -huh. Tenemos que encariñarnos con lo nuestro, encariñarnos con lo nuestro, conocer de Ángel Herrera ¿eh? su familia, su vida, su ser. ¿Eh? la santanderinidad con lo que he empezado sus acciones aquí, sus acciones de sacerdocio, pero con apertura de mente para que comprendamos que el mundo no tiene por qué necesariamente acabarse a nuestro alrededor y para esto ¿eh? Herrera fue una figura excepcional ¿no? Yo creo que abundando en la influencia que tuvo el Corbán y el determinado sector del sacerdocio en Santander uno de los que fue también influido por su doctrina fue el Cardenal Osorio, precisamente. Porque, según me contaba, bueno, me conocí yo como José María Torre, pues tuvo una gran influencia en, en, en, en la consecución de, de hechos sucesivos que fueron ocurriendo dentro de la personalidad del Cardenal Osorio. Eh, que tenía, para mí, la misma doctrina seguidora de Juan Ángel Guerrero, como el mismo José María, por el que tenía una amistad precisamente donde se hizo la iglesia de la vida parecida, eran sí, de los propietarios de la familia de, de, de, los, de, sí, de los Sí, sí, eh. sí. Y hubo un conflicto social sí, sí. incluso político, sí. porque Juan Ángel quería hacer allí viviendas, etc., es un poco más complicado que lo estaba bueno, la parte de lo que tratamos que influyó también en eso porque fueron esos terrenos donde se construyó la iglesia de la primera parte. me da mucha alegría lo que me dice del cardenal Osoro... me da mucha alegría lo desconocía yo conocía a Carlos aquí cuando era director de Corbán del seminario Corbán porque mi etapa de rector de la Universidad de Cantabria, pues vino con un profesor de la universidad a pedirme que creáramos una cátedra de teología en la universidad, y por supuesto le abrí las puertas y que hiciera allí lo que consideraran oportuno, ¿no? Pero no tengo yo ninguna relación, la referencia hasta que me dice que me interesa sí, sí, sí. conocer. ¿no? Sí. Muchísimas gracias. No, parte del mismo y de José María Torre, que era el sí, Sí, no se siempre se aprende, dato. siempre se aprende, que es lo bueno. Un pequeño dato, no estuve en la anterior, no, no pude estar en la anterior conferencia que incluía, como bien has dicho, ese aspecto de, de aquí, del, de lo que de fuera después cardenal y que aquí fue presbítero en Santa Lucía, que llenaba la iglesia, etc. Bueno, por cierto, tengo la, la estampa heredada de su familia de la, la, cuestión, ya te la enviaré, de la cuestión episcopal, es muy interesante porque. Por un lado está, dice cómo sus dos grandes fundamentos son San Ignacio y Santa Teresa, en fin, dice una serie de cosas eh, muy bonitas en la estampa. Bueno, a lo que voy. Quiero decir que dos cosas, cuando se inauguró esta estatua aquí, hubo un ciclo de conferencias en Santa Lucía. Yo hice una de ellas también al hilo de, de lo que yo había escuchado parte a su familia, ¿no? que vive en la calle Numancia, vive todavía una sobrina nieta, en nuestra demarcación, y es, eh... ah, dos cosas, El, la escuela de aprendices de Santander, la bendición de la primera piedra y la cesión de sus terrenos, que también era de la familia del cardenal, la cesión de los terrenos de la reyerta donde se hace la escuela, que por cierto, eh, también el Centro de Estudios Montañeses colaboró cuando se hizo el 50, el, creo que fue el 50 aniversario, no, o más, no, el año 41, pues el 75 aniversario Alberto de la Río. este de arriba, este, sí. este Alberto Díaz, sí, que fue ¿Sale? el que organizó un poco arriba? aquello, ah, sí. sí, organizó un poco sí. y fue las colaboraciones que nos pidió. Y aquí, una cosa que emocionó, ¿eh? fue la relación que tuvo entonces, que tuvo en Friburgo y demás a los que conoció, que fueron a los cuatro grandes forjadores de la Comunidad Europea. Su relación con Monet, De Gasperi, Schumann y Adenauer. Y, eh, y por último, ah, el, el, que fuera, el que fuera después cardenal, fue primero, aquí en Santander también, capellán de la prisión provincial, no lo olvidemos, porque saltó 15 vidas condenadas a muerte. Y tres de los hijos de esos, el, después de la conferencia, me, me abrazaron, tuve la ocasión de que me dijeron, oye, nosotros somos hijos de esos que fueron amnistiados, conmutadas sus penas gracias al cardenal, al que después fuera cardenal, pero que entonces era capellán de la primera. Punto. No quiero decir. Me Fue emocionado. Fue realmente emocionante. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Pues si no hay más, damos... Ah, perdón. No, no, felicitar al Centro de Estudios Montañeses porque está... Por el porque seguimiento... Herrera por el seguimiento de y, la... y el año pasado, o hace dos, también se le dedicó un artículo bastante sí, sí, sí. amplio en el Altamira. O sea, nosotros sí que nos acordamos sí. de Herrera. Eh, bueno, pues agradecer nuevamente y con efusión ...a nuestro compañero pues la magnífica eh, exposición que nos ha hecho... ...y pasamos al tercer punto del orden del día que va a ser rapidísimo... ...porque es el informe mensual sobre las actividades del centro... ...y dado que este mes pasado ha sido agosto... ...pues lógicamente no ha sido un mes de demasiadas actividades... ...aunque sí se ha reunido la junta directiva... ...hemos celebrado la, la reunión correspondiente... Eh, y eh, bueno, se ha seguido preparando las publicaciones. Ya me parece que comenté que ya se habían recibido mmm, por parte de todas las instituciones las subvenciones correspondientes y por lo tanto estamos trabajando en la edición de libros. También se sigue trabajando en la edición de libros digitales. Esta chica que tenemos todavía y seguirá unos días aún con nosotros, polaca, que está de Erasmus, pues nos está haciendo una labor realmente importante porque ya ha catalogado eh, pues prácticamente toda la biblioteca de arte, que estaba sin catalogar, estaba sin... Esto, de, incluso parece ser que en los días que le quedan podrá echarnos una mano a seguir organizando otra sección, por lo menos en parte de la biblioteca, o sea, que trabajar sí que se ha trabajado, aunque sea un mes eminentemente vacacional, por lo tanto, tampoco voy a hacer mayores informes, mmm, ya que no ha habido nada extraordinario. Eh, y pasamos al cuarto y último punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Parece que No hay ruegos, ni hay preguntas. <risa> Ah, bueno, este mes sí, estaremos sí, representados, en, como todos los años, en la Asamblea de la CECEL. Nuestro vicepresidente el año pasado nos representó, precisamente, eh, Posada. Generalmente ha ido José María, pero el año pasado, como estaba recorriendo toda la geografía peninsular e insular, visitando todos los conventos de la Orden de Frailes Menores... Pues no pudo, y entonces la representación la ostentó eh, Francisco González de Posada, eh, pues eh, digamos en sustitución de, de José María, que suele ser el que siempre va a estas asambleas y que este año irá, bueno irán los dos, porque también, claro, irán los dos, eh, a la asamblea que es en Segovia, organizada por la Academia de San Quirce este año ya nos informarán después de lo que haya habido allí, de lo que se haya tratado, de lo que, en fin, de las publicaciones que hayan aparecido, etc. De modo que si no hay nada más, pues muchas gracias nuevamente por la asistencia y eh, este mes no tenemos junta extraordinaria, el mes que viene tendremos... Ah, bueno, este mes, digo junta, no tenemos asamblea. Tenemos a la asamblea, que es otra cosa. Yo que decir, este, este mes no habrá otra junta académica, simplemente con la que eh, hemos tenido hoy ya no habrá más, pero sí que recuerdo, y habrá que mandar la comunicación ya, que el día 13 tenemos ¿eh? a ah, 18. La presionó, perdón, el día 18, perdón, tenemos, para eso está la secretaria que rápidamente me pone la cabeza en su sitio. Eh, el día 18 tendremos la asamblea extraordinaria para decidir, por lo tanto, eh, para decidir si el cumplimiento de los estatutos que ya rigen se pone cuota. Eso. Sabéis que hace muchos años que en el centro no hay cuota y además en época de Leandro él era absolutamente eh, contrario a las cuotas. Es cierto que los estatutos actuales contemplan la cuestión de la cuota, de modo que se va a hacer esa asamblea para que la gente vote sí si sí o si no. ¿eh? Pero, por lo tanto, hombre, lógicamente la cuota que se propone es una cuota módica y de carácter anual. Simplemente, yo la verdad es que, no es que sea una cosa que me quite el sueño, pero sí que he tenido la experiencia en muchos sitios de que la cuota vincula. Y donde no hay cuota, la gente no se siente vinculada. Aunque sea una una cantidad mínima. Pero eh, la gente si paga cuota dice, ah, yo soy de tal sitio, y me, me intereso por la... Si no, si no pues nada, que es lo que realmente, lamentablemente, nos pasa en el centro con una serie no pequeña de miembros que sabemos por qué viven, que viven porque no hemos visto la esquela, pero pero hace 30 años que no vemos a ninguno, ni siquiera ha cogido a alguno, porque por ejemplo, alguno que ya no puede venir. Pues yo le agradezco mucho, caso por ejemplo, y lo digo aquí porque mira, aprovecho para... Pedro Casado. Allí a cada tres o cuatro meses el hombre, a pesar de sus problemas de voz, llama para decir «Oye, pues gracias porque seguís mandando las convocatorias y qué tal va eso». Bueno, pues eso. Y aunque no fuera nada más que una vez cada tres años. Pero es que hay muchos socios que no sabemos nada de ellos hace 25. Entonces en ese sentido sí que eh, la cuota a mí me parece que vincula. Que digamos se valora aquello que un poquitín cuesta. Pero, no obstante, como digo, es algo que se verá y se decidirá en esa reunión, que como os he dicho, ya se convocará un, un día de estos en plan ya formal. Y, y nada. nada más, nuevamente dar las gracias y el próximo mes tendremos, si no hay nada que lo, que lo tuerza, eh, la conferencia de, será de ingreso, será de ingreso de un nuevo miembro en el centro. Si no me acuerdo mal, que puede que me acuerde mal, pero si no me acuerdo mal, creo que los tres próximos meses son, los tres meses son eh, socios nuevos, o sea, son miembros nuevos del centro. Sí, bueno, eso ya el año que viene. viene. No, bueno, tenemos unos cuantos ahora en cartera, unos cuantos ingresos en cartera. De modo que el mes que viene será una, una conferencia de ingresos del centro. Por lo bueno, dicho, muchas gracias nuevamente. Y, y buenas tardes